Sanar es sentir, es liberar las emociones que tienes atrapadas dentro de ti. Son ideas erróneas no resueltas en nuestras creencias limitantes que te producen enfermedades físicas, mentales o emocionales. Sanar es la experiencia de sentirte libre de culpa, sintiéndote libre de una ilusión provocada por un pensamiento de que eres cuerpo. La sanación se obtiene cuando recuerdas quién eres y te sabes uno con el ser supremo, Dios o como tú le llames, el amor verdadero tiene el poder de sanar todo. Para sanar, cierras ciclos que tienen que ver solo contigo. Solo tienes que sanar las emociones que te expresa esa persona o situación. ¿Cómo sabes si cierras el ciclo? Sentirás paz. Hay tres claves importantes para poder sanar. 1. El perdón. Es soltar el pasado. Reconoces que lo que pensaste que el otro te había hecho en la realidad o en la verdad nunca pasó. El pecado no existe. Una vez que no haya culpabilidad, despertamos del sueño y regresamos a Dios. 2. Los milagros son cambiar de percepción, es lo que hace el Espíritu Santo, te cambia la percepción erróneamente correcta, cambia tu percepción para tener paz. Los milagros no ocurren una sola vez a lo largo de la vida, los milagros ocurren a cada instante. Y tres, la expiación, es deshacer el ego a través del Espíritu Santo y sanar desde raíz el pensamiento erróneo. La sanación es un viaje de transformación. Deja ir las percepciones erróneas, deja de pensar, siente, reencuéntrate con el ser que eres en la verdad, vive el presente, la clave es sentir, suéltate y confía, la energía divina te guía desde el amor.